Estamos muy contentos de que estén aquí, qué tal se la están pasando. ¿Qué más podemos hacer por ustedes? un no, error, un error. Muchas gracias por estar aquí, estamos a sus órdenes. Bienvenidos. Ok. A ver, les voy a pedir rápidamente. Ellos, como les mencionaba, no pensé que, que entraran tocando. Ellos son eh, las primeras generaciones de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Principalmente los que grabaron todos los discos con los que muchos de nosotros iniciamos. Y pues me gustaría que se presentaran rápidamente del lado. ¿Es por acá? Okay. Aquí, pita. ¿Cómo estamos? ¡Aún un paturo Okay. Mi nombre, es Armando Agustín López Campos, servidor y amigo de ustedes. Luis Martín Hernández, amigo y servidor. Gracias. Bienvenidos todos, Salvador Carmona, amigo de ustedes. Juan Domingo y Apaña, y ya saben, un amigo siempre, y esperamos que no sea la última ni la primera vez que estemos aquí juntos. Víctor Sánchez, buenos días, bienvenidos, gracias por venir. Bienvenidos todos ustedes. Muy buenos días, bienvenidos. Guanajuato está muy alegre porque están ustedes aquí. Gracias por estar con nosotros. José Luis Hernández, guitarra, segunda voz y exdirector de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Felicidades por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. A un quieren quitar de de gente, protagonismo no se fijaron que hasta lo pisaron los sí. de Andrés no Buen día bienvenidos Juan Villanueva Ramos exintegrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato a todo orgullo <risa> <risa> buenos días mi nombre es José Andrés Martínez Ibarra ex director dentro de la estudiantina más de 18 años ahí <risa> Es Enrique Torres Calzada, exintegrante integrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, amigo de ustedes y bienvenidos siempre aquí. ¡Oh! Mi nombre ¡Oh! es Marco Andrés Hernández, ex-integrante también de la Universidad de Guanajuato y bienvenidos a esta hermosísima ciudad que es Guanajuato. Inque, inque. Soy el más joven. <risa> Me, eh, que hablaran primero los más jóvenes su servidor Néstor Martínez ven me pinto el pelo de blanco. muchas gracias de veras que nuevamente nos hacen recordar lo que realizamos hace 56 años y gracias a ustedes que continúan hay niños medianos y grandes gracias Dejé que hablaran primero mis compañeros jóvenes. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, a nombre de, de mis compañeros que no, no llegan todavía, el director Víctor Eugenio Rendón. Un aplauso para él que no ha llegado. llega. Daniel Morales que por ahí viene también y Rafael Gizar. Joaquín y Joaquín ¿Joaquín qué? Sí, sí. y Joaquín Joaquín Morales que no tardan en llegar, el, el tráfico está muy pasado aquí en Guanajuato van saliendo del incendio hay muchos eventos en todos lados y todos quieren llegar a este evento ¿por qué? por ustedes todos quieren llegar a este evento gracias a todos y a un ¡Aúpa! ok, ahora pedimos Vamos a... ¿eh?